Hola, en este vidapunte vamos a echar un vistazo a una hipotética situación real. Cualquier parecido con la realidad puede no ser pura casualidad. Acabamos de ver cómo varios directivos proponían algunas soluciones a un mismo problema. También debatían sus consecuencias y en ocasiones manifestaban opiniones encontradas. Pero entonces podemos preguntarnos ¿Cuál de ellos se equivoca? ¿Quién tiene razón? O tal vez todos tienen razón. Probablemente sí la tienen, si contemplamos el problema desde su punto de vista. El que les enseñaron a desarrollar y cultivar durante su periodo de formación y el que han seguido puliendo, refinando y enriqueciendo con el paso del tiempo y, sobre todo, con su experiencia profesional. En realidad, la ingeniería de servicios nos pone ante un nuevo tipo de problema. Problemas integrales que necesitan de un nuevo punto de vista. Un punto de vista sistémico. Vamos con ello.